Simplemente yo bien? lo pongo así, por ejemplo, ¿no? que escribo las dos variables y después busco el, el que ponerlo. Entonces el, el no te lo hace Yo aprieto no, hace... el, el, para evitar esos problemas, aprieto el insert, el, la tecla insert. Ah, no ¿no te, no te pone eso cuando usas el insert. Creo que no. Va porque viste cuando aún te borra toda la. Toda la. Todo lo que vas haciendo en el teclado. No, igual te lo hace insert. con el insert. Sale igual. Tengo el insert y me sale lo mismo Qué raro Bueno, vos también tenés que formatear tu teclado, entonces. No, formateé la cómputa, <risa> Bueno, vamos a entrar acá, sí, a la a me pero... pasó eso y no podía escribir ni comillas, nada, ¿eh? Y yo comencé a meter mano y ahora lo reinicié y ya anda bien Por si les iba a pasar eso en el integrador o algo los reinician y... Anda porque no me dejaba ni poner ni comillas ni nada, ningún carácter. Digo. mira qué que raro, eso sí que es raro. Yo lo que no puedo son los que se yo lo que es llave, corchete. Eso sí. sí que no puedo, pero es por el PCIN porque si yo lo quiero hacer en mi compu, me andan, eh, puedo poner los caracteres. Claro, Esto, vamos a ver vectores. Vamos a ver un, Eso es, un también, dos. Sí, pero Lo reinicie y... Bien, che. Por suerte no rompí nada sí, no. ¿Están siguiendo sí, con sí, la presencia sí. de ejercicio o van por, por parte? No, lo que y ahora lo que voy a dar es solamente vectores y matrices Solo es... Y vamos a tratar de hacer el, el ejercicio del genoma Ah... Que no, no es tan complicado, es, es, es sencillo, lo más difícil es cargarlo... ¿Cómo se llama? entré porque me metí rompiendo cargar. la casa con un ejercicio, no sé cómo carajo resolverlo. ¿Directamente al recuperación ¿Qué, ¿Qué ejercicio no podés? Ese, el que está mostrando. ¿El 5? Sí. Bueno, este... Nosotros hicimos... De, dependiendo, o sea, primero lo, hicimos por Lo, ejemplo... lo recorri, pero Viste en la parte donde dice hola mundo En esa parte En vez de sí. dejarme el espacio Me come la U y la N Y ahí se mete el porcentaje claro No, sé qué hago. no te tiene que comer la letra La tiene que correr Te probé de todas la mala Por ejemplo <risa> Vamos a hacer esto eh, uy, encima sí, no lo tengo guardado. Bueno, vamos a definir... Si la sé, para mí, para vector, control, y, a para mí, para mí, Vector mí, eh, dimensión vamos a mí, 3 3. para mí, para mí, para dos para para y es más, eh, hemos hecho una cosa un poco más complicada y llevamos a usar cuatro vectores Yo lo hice con uno solo, che ¿Con ¿Tampró? uno? Sí <risa> eh, También, pero vamos a usar dos para, sí, para evitar pero... Sí, creo que mejor con dos Porque te es, que va a ser más fácil no. el, el... En teoría, en la lógica, vendría a funcionar que tenés que ir de izquierda a derecha buscando el espacio, ¿no? Sí, eh, el espacio dependes. es medio dudoso, porque vos, por ejemplo, lo que tenés que hacer acá en este, tenemos que buscar los espacios. Primero deberíamos buscar los espacios, que sería en este caso en la posición 4, en la posición 10. Y bueno, y estos están vacías o sea, son nacidos. Pero que hubieran puesto más espacios, yo todos esos espacios los tengo que guardar. Después tengo que buscar que el número que yo inicio, por ejemplo, en el caso 8, buscar entre qué dos espacios está. Y dependiendo si está más cerca de la izquierda hacer una cosa, si está más cerca de la derecha hacer otra cosa, eh, es un poco más complicado. Porque, por ejemplo, si yo... Dice que... De, de, depende de dónde está el espacio más cercano. En este caso, como eligió el 8, el espacio más cercano está en el 10, entonces desplazó la frase a la derecha. Pero si yo hubiera elegido el 6, el espacio más cercano es el 4. Entonces, esto es lo que tendría que haber pasado de estas dos letras que están acá es colocarlas acá. O sea, no, no, no, la L, no, no, no las coloca el 4, ahí. Solamente. Solamente corre el carácter en donde vos le pusiste Por ejemplo el 8 está ocupado con la D Si está sí. en la D lo corre para el 9 Y si no lo corre para el 7 O sea lo, lo correría lo iría al D en el 8 Y pondría el carácter en el 9 digamos. Así creo que es porque no elimina los espacios mira. O sea debería si, si está más cerca de la derecha Lo desplaza este en este por la izquierda y si está más cerca de la izquierda, lo tendría que poner en una posición al lado Y es si yo lo pongo, por ejemplo, elijo el hijo del 6, lo tiene que poner en el 7 Claro, eso es lo que entendí yo en el grupo Porque yo lo había hecho para borrar los espacios de la izquierda, ¿viste? Claro, eso es lo mismo Que borre acá y me mueva a estos dos y quede, y quede en el 6, Y que esto se mantenga como está claro. Habría que liberar la palabra para que quede el lugar vacío Y ahí recién ingresar el, el valor sería eh, O sea, primero lo que tendríamos que hacer Es cargar la frase en una radio O sea, en un vector En este caso sería un vector Una vez que yo cargo la frase Lo que yo tengo que hacer es recorrer el vector Y buscar el, cuáles son los lugares Donde tiene un espacio En donde tengo un espacio Tengo que guardar ese lugar No sé si me explico Cada lugar Lo tengo que guardar ¿Por qué? Porque después cuando yo ingreso una posición, en este caso va a ser el 8, me va a tomar... Después tengo que verificar entre qué espacios está, porque yo no sé cuántos espacios van a poner. Acá en este caso pusieron dos, pero si ponen tres espacios o cuatro espacios, tengo que buscar en dónde está. Entonces lo que yo tengo que hacer es recorrer el array primero y contar todos los espacios que hay. Primero contarlos. Vamos a hacer eso. Le demos la frase, lo vamos a a cargar en en un array de frase y con esto ya cargamos y en el vector 1 tenemos eh, ¿cómo se llama? Eh, ya tenemos la frase cargada ahora lo que vamos a hacer es recorrer el vector pero vamos a contar los espacios vamos a hacer lo mismo lo único que vamos a hacer que acá vamos a poner un condicional que sí vector poner los... en el en el mismo ¿cómo se dice? en el mismo ciclo poner el mismo que muy mismo. largo para no andar para no andar haciendo tantos para tenés razón sí, porque después sí. se te hace muy largo después yo hice lo mismo para, el... como... y para, para volver a encontrar cada cosa Queda muy largo Si sí, es igual, igual, o sea, si es un espacio Lo que vamos a hacer es Contador Vamos a crear un contador que cuente los espacios Y el espacio vacío creo que también es Sin ingresar nada eh, no, me, no me tendría que tomar los últimos, los últimos debería tomarme como, como un enter o como un cero No me va a tomar un espacio vacío en este caso, debería, estos que están acá, al último, 17, 18, 19 No me los tiene que tomar como espacio por vacío porque no tiene un espacio vacío Este sí tiene un espacio vacío porque el carácter espacio vacío está almacenado acá Acá van a tener un valor de cero, creo, si no me equivoco, o de nada pero no tienen específicamente un espacio vacío, como acá. En realidad no podría tener un espacio vacío, si digamos si lo que está poniendo es carácter, debería ser como... Un espacio. Un espacio de es, memoria, el, ¿no? El espacio es un carácter. Es un separador de carácter. O sea, termina siendo un carácter igual. ¿Será que se pone como nulo? Eh, esto sí. El 17, 18, 19 se pone como nulo. El 10, no. El 10 tiene un espacio... Guardado, o sea, tiene el mm -hmm. carácter guardado en el espacio. No sé si me explico. Sí, sí. Ah, no, eh, ah, sí, está bien, porque yo lo que necesito es que me cuente todos los los números, o sea, la, la cantidad de espacios que hay. O sea, con esto yo cuento la cantidad de espacios y ahora lo que voy a hacer es un, un para, desde ahí hasta contador desde igual a 1, perdón. No, pará, esto está mal. Tengo que guardar los espacios, o sea, el, el, la posición de cada uno de los espacios lo tengo que guardar en otro, en otro vector. No sé si me explico O tienen alguna otra forma de hacerlo Para guardar los espacios Yo necesito que si es un espacio O sea, que si esta subcadena Donde yo estoy es un espacio Que ese, esa posición La necesito guardar O sea, todas las que tengo yo un centro pero no se me ocurre nada, pero un contador, ¿para qué querés generar un contador de espacios si después no lo puede igualar a nada usted? Eh, no, porque yo con este contador lo que voy a definir, ah, eso, eh, vector 2, lo vamos a sacar, la dimensión del otro vector que va a tener los, las posiciones va a ser de contador, o qué quiere decir, que voy a crear un vector que me va a almacenar todas las posiciones o sea, me va a almacenar, en este caso, me va a almacenar el 4 y el 10. ¿Por qué? Porque tienen un espacio y yo lo que necesito es que me guarde este numerito. ¿no? Porque para después hacer otra, otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo un espacio en el 2, en el 6, en el 11 y en el 16, tengo que guardar todos esos lugares, los tengo que guardar en un vector. Por eso lo que hago es, primero cargo el vector y a su vez comparo si es un espacio... Y creo un contador para qué, para crear un vector 2 en donde voy a tener guardado cada uno de los lugares en donde la frase tiene un espacio, o en Ahí. el caso del vector 1. Ahí me cuadra más. <risas> para eso hice este contador. Entonces acá lo que voy a hacer es hacer un par. Vamos a probar. Desde 0 hasta contador menos 1. Hacer. Y acá tendría que buscar. ...la subcadena del vector. Sí. Vector 1... ...y... ...es distinto... ...de espacio vacío... ...no, sería igual... ...de un espacio vacío... ...entonces... En vector 2 lo que voy a hacer es guardar Y No, no guardaría ahí. No, está mal esto. Porque esto lo va a hacer un par de veces Y está mal, no, esto está mal Yo lo hubiera guardado al, al, al mismo vector en otro vector Y lo correría a un solo lugar y ya está Claro, el tema es que yo tengo que saber. Sí, si te si va vas a comprar. Por ejemplo, yo podría hacer esto: que se corra un lugar y ya está. Eso no es problema. Lo claro. que yo tengo que resolver es que si yo elijo el 8, la D la tiene que correr a la derecha. Si yo elijo el 6, la, la U, o sea, el. ¿cómo claro, es que llama tío, o sea, para saber cuál, está más, cuál espacio está más cerca, digamos. Claro, o sea, este porcentaje no iría en el 6, iría en el 7 Claro, sea, yo, lo, yo lo haría eso, va yo lo hice con un con un guarda, guardador de posición, si es que la posición está vacía Y comparar esa posición con la posición eh, que te da para ingresar el valor, digamos Ah, entonces vos decís pedir antes la posición eh, no cuando cuando cuando pide la posición ahí de entrar al ciclo para y ahí hacer de acuerdo a qué está más cerca digamos, con una resta Claro, con una resta con cada una de las posiciones, perfecto. Claro. Claro, lo compara cada una de las posiciones y si la si la posición es, termina siendo menor al, a donde está, el, ¿cómo se dice? A donde está la posición ingresada, entonces ahí ahí ya entra, digamos Bueno, este es otro No hay que ver Porque yo lo hice, pero no como no guardo nunca las cosas Son dos Nunca guardo, yo hago las cosas mientras las vamos haciendo Bueno, entonces, a ver, te, te sigo eh, Con esto sé la cantidad de espacio, después vamos a ver si nos sirve entonces vos me decís ahora que ingrese el carácter y la posición. Que ¿Ingrese carácter sería primero? Sí, carácter y luego posición. ¿O también lo borraste, Edgar, o ya lo tenías ahí? Lo tengo, lo tengo, pero lo vayamos haciendo, porque yo me trabé en la otra, digamos. Lo es mejor más, es ¿no? lo siempre, por más que uno lo tenga hecho, va a hacerlo de vuelta Entonces vamos sí. a definir letra Y, y... post ¿Puedo poner Bien. un posición para guardar, un guardar, digamos ¿Otra posición más? Sí Bien Mira. Ahora, inicializar y guardar posición en 30 Porque solamente tenés 20 posiciones Así que no hay nada Y ahora entras al ciclo para En el ciclo para condicional si sí. La posición del vector es igual Igual vacío Entonces, Entonces, adentro pones otro sí eh, Absoluto claro. Y entre paréntesis eh, Sería eh, Guardar, no, sería I menos J creo que es. Sí, I menos J ¿Por qué J? Eh, porque es la posición Claro, pero yo no tengo variable J, por eso te digo. Ah, posición, digamos. Es que siempre yo le hago posición. Con, con J, digamos, entonces pues eh, sería I menos J ahí. Eh, ah, eh, I menos y... posición. ¿Pero posición vale cero? Ah, no, porque lee posición, perfecto. Claro, sí, y sí, ahí es... pones menor a guardar posición. Ahora, dentro de ahí sería: ahora guardar posición va a ser igual a absoluto y posición. A todo lo que pusiste eso de arriba, digamos, antes del condicionar. Absoluto y bueno, ahí. Ah lo que va a hacer eso es cada vez que, que entre al ciclo sí, por ejemplo ahí se, en... va a restar la posición que eligió con la posición en donde está el carácter vacío Sí. Y en, que siempre que o se hasta que ya encuentre el menor en... la menor distancia la menor distancia sí pero no debería guardar la posición sola eh... o sea ¿en el link? Pensó, necesito yo lo que yo necesito es la posición. Una vez que yo guarde el i, viste, como pues, porque está bien esto, guardaría el i y yo el i compararía si es mayor o menor. Entonces, si es mayor a posición, yo sé que eh, este, el espacio está a la derecha, y si es menor, yo sé que está a la izquierda. Claro. No sé si me explico. Sí, sí, sí, tenés razón. Sería I sí, acá. Sí. Claro se la posición pasaría a ser I sí Después, bueno, una vez que yo tengo el I Tengo que saber ahora a dónde envío el Claro, ahora ya sería el otro ciclo para, para mover, digamos, la, la posición sí, ya, me quedo ¿Te pero en duda con como, este Claro, pero ponele por ejemplo Si es que I es igual a 4 Y la posición que ingresaste está en 5 No, en 6 En 6 Entonces la próxima vez que vuelva a entrar La posición va a ser 5 Y la, la I que guardaste oh, Va a ser comparar. Claro, tenés razón Se va a comparar eh, Vos lo que necesitás es que se compare con esto Claro Creo que necesitas uno que guarde también la posición, esa I, digamos Exacto, necesito guardar esa I Sí, también esa, o sea, porque eh. eso solamente te sirve para comparar Esto, claro, lo único que me va a comparar la distancia En donde encuentre la menor distancia, ya está Y lo que sí. necesito ahora es guardar ese I, el I que donde va a estar cuando esto ya no termine Que me guarde el I Entonces sí. vamos a poner otro Guardar I Va a ser igual a ahí, entonces Acá está, ahí está, ahora sí Claro, esto lo que yo necesito es modificar Para que vaya cada vez la comparación Y cuando y cada vez que sea menor Que vaya poniendo la nueva posición Una vez que yo tengo la nueva posición La voy a ir comparando Y acá la comparo Sí, exacto Entonces sí Guardarí Es menor que posición Sería ¿No? Sí y ahí sería... Cosa, ahí si no, va a ser otra Sí Ahí tendríamos que correr si es No, en los dos tenemos que correr para la... Para la derecha, pero lo único que tenemos que correr La posición esa que está ahí El carácter tiene que subir un, una posición O bajar, o quedarse en la misma posición eso es que no... Porque no tenés claro. que guardar ningún espacio. Yo. No, es dependiendo de la letra de la palabra. Si es de un lado o del otro, tendría que contar la palabra para saber a qué dirección vas a ir a mover. Claro. claro, lo que hicimos es eso. Guardamos el, el lugar, por ejemplo, en este caso... En eh, este caso, lo que hicimos, como dijimos, el 8, lo que hizo fue restar 4 menos 8. Obviamente en valor absoluto y me dio cuatro lugares Después me restó 10 menos 8 y me dio dos lugares Como esta es la menor distancia que hay entre el, el, la posición que yo elegí y un espacio Lo que quiere decir que el, que el espacio más cercano está a la derecha En base a eso, como está a la derecha Lo que hizo, el, lo que no entiendo acá, el desplazamiento que hizo hacia la izquierda Porque el espacio en posición D está más cerca de la posición 8 que el espacio de la posición 4 Esto no lo entendí ...no sé qué es lo que hizo hacia la izquierda... ...porque no veo eh, nada que aceptar... vació lo que está en el 8... ...que es el du ...lo vació y lo corrió hacia el 9... ...y ahí puso el... ...el porcentaje... Una vez que claro que y en, ...y en caso de que sea al revés... ...el porcentaje lo tendría que haber puesto en el 9... ...yo creo que sí... ...si el porcentaje ponerle que está en el 6U... te debería mover la M en el 4 y el 5 en la U, y ahí directamente poner el, el porcentaje. Um, si estuvieran en la N, sería el 4 en la M, el 5 la U, el 6 y la N, y ahí iría el porcentaje. No, Plan. me parece que es como, claro, acá te dice, notar que el desplazamiento se hizo a la izquierda. ¿A la izquierda de qué? A la izquierda de D. Yo lo entiendo Si sería como vos decís... Entonces, eh, cuando lo corre hacia la derecha, claro. entonces este espacio se debería borrar este espacio? Y no lo y no lo borra, lo que hizo fue desplazar la letra, o sea En la letra lo que hizo fue ponerlo a la izquierda el símbolo O sea, por ejemplo, si yo elegía el 6, el símbolo tiene que ir a la derecha En este caso, como elegí el 8, el símbolo va a la izquierda Primero va el símbolo y después sigo escribiendo la frase En este caso tengo que hacer al revés Yo no entiendo como que escribir. está ocupado el espacio Claro, eso lo va a hacer siempre y cuando esté ocupado. Si está libre, tiene que ponerlo normal. Claro, por ejemplo, en el ejemplo el de si de vos tipo. pones un símbolo, sí, el símbolo que te, te dice ahí en, la, en la 8, eh, te va a salir, bueno, que, que es correcto, digamos. Si vos le pones en el, la, la 9, directamente te va a salir que está ocupado. Así lo entiendo bien. Ey, ¿No sería más fácil primero inicializar un, un sí entonces? Que primero haga, si está el espacio vacío, ya directamente que ponga el coso y en el si no ya hacemos todos los bucles. Es que acá, este primero lo que tenemos que hacer si... Pues ya metimos todo en el conjunto y teníamos una salida rápida en el sí. Claro, pero pasa que incluimos todo en el otro y después le ponemos si no, corre todo lo de abajo, digamos, y ya estaría lo de si está vacío o no, lo que estamos haciendo es para solamente la parte que es para correr o sea, a mí no me, claro, no me, claro es que que no me quedó claro el absoluto que utilizaron ahí porque no tengo nunca lo sé es un, eso eh, lo que hace es la resta no importa que el resultado te dé lo hace positivo y ahí comparo los dos valores digamos eso, la, claro. eh, la valores resta de eso te va a dar como si fuera una distancia ahora porque te acordás que guardar posición era 30. Las distancias siempre son 30, digamos. Son positivas. Entonces si vos restas una posición y menos una posición guardada, dada ya. Entonces eso te va a dar un valor positivo. Y si vos comparas eso con el otro. Siempre y cuando una... Sabiendo que eso va a ser una distancia. La distancia menor es la que va a pasar para adentro, digamos. Si no es menor, entonces va a continuar. Como la estaba explicando ahí en el cuadrito Creo que se ve un poquito mejor Claro, yo elijo el 8 Yo voy a ir recorriendo la tabla Voy a ir por el 0 Me va a hacer 8 menos 0 es 8 Listo, va a guardar esa posición Ponele, no hay nada porque Tiene que ser que sea espacio, ¿no? Claro, sí, tiene que ser tiene espacio que bueno, va a entrar acá, no es un espacio. Va a entrar acá, tampoco es un espacio. Va a entrar acá, tampoco, tampoco. Cuando llegue en el 4 va a decir, acá hay un espacio. Entonces lo que va a hacer es restar mi posición con el 4. Quiere decir que 8 menos 4 me va a dar 4. El valor absoluto es, por ejemplo, si se resta 4 menos 8. Porque 4 menos 8 es menos 4. Entonces yo no necesito que me dé el negativo. Necesito la distancia que hay entre el, la posición que yo puse y el espacio que hay. Las distancias son todas positivas. Entonces con ese ABS vendría siendo valor absoluto. Lo que hago es esta resta, no importa en qué orden esté, es que siempre me dé positiva. Para comparar con la distancia que yo asigné antes. Antes yo lo asigné 30. Acá yo tengo 4. ¿Es menor que 30? Sí. Lo que vamos a hacer, acá lo que me dio es 4, menor que 30, que es lo que yo le puse acá. pues Le di un número más grande para que en el primero me lo dé bien. Y lo que voy a guardar es este 4 Esa es la posición, o sea la distancia que hay El 4 Lo voy a guardar en guardar posición En guardar posición Y voy a guardar la posición 4 porque yo necesito dónde está el espacio Ahora, seguimos con la tabla Y vamos a buscar acá, no hay espacio No hay espacio, no hay espacio No hay espacio, no hay espacio Y llega el 10 y hay un espacio Entonces lo que va a hacer es restar 10 en 8 Y eso me va a dar 2 Menos 2. Nosotros Menos 2, pero con este absoluto lo hago 2 positivo. Y acá lo que tiene es un 4, el 4 anterior. Entonces, el 4, 12 menos que 4, sí, es verdadero. Entonces, guarda posición, pasa a hacer 2 y guardo la posición 10. O sea, guardo esta posición en una variable porque después yo necesito hacer... Ahora vamos a explicar por qué estamos guardando esta posición. Después seguimos acá, seguimos acá, seguimos, seguimos acá. Como no encontró ninguno, lo que guardó, me guardó la posición 10. Que era lo que yo necesito sacar de este, de este vector. Ah, ahí ya se ha guardado no. el 4 y el 10, digamos. No, solo el 10. El 10. Porque el, el 10 es en donde el, la posición que yo elegí, en este caso el 8, el espacio más cercano está en el 10. Solo me va a guardar el 10. El 4 que guardó antes lo va a borrar. Y me va a guardar el 10. ¿Por qué? Porque el, el, la posición, la distancia más cercana a un espacio es este. Que eso es lo que yo necesito saber. ¿Hacia dónde está más cercano? Si es a la izquierda o a la derecha. Pero antes de saber eso, primero tengo que saber cuál es la del espacio más cercano. Yo ya sé que el 10, en este caso, porque es un ejemplo a la vista, ¿no? El 10 es el más cercano. Ahora, lo que tenemos que saber, supongamos que yo no, ver, yo no sé la de qué posición eligió y tampoco sé cuál es el espacio más cercano. Para eso hicimos esta parte del algoritmo. Lo que va a hacer es detectar todos los espacios, y donde esté el espacio, esa posición, lo que va a hacer es restarlo con la posición que eligió el usuario, y va a ir comparando. En donde me dé la menor distancia, ese es el valor que me va a dar. Hasta acá, ese valor lo voy a guardar acá. Ahora, ¿cómo yo sé si está a la izquierda o a la derecha? Sin mirar este ejemplo, es un yo elijo cualquier eh, cualquier número, ¿cómo yo sé si está a la izquierda o a la derecha? Por ejemplo, si yo elijo el 6, ¿cómo sé que el espacio, mm, o sea, que el 4 es el espacio más cercano? Lo que hago es comparar la posición que me dio el usuario y me fijo si es mayor o menor al espacio más cercano. Por ejemplo, comparo 6 mayor que 4 es verdadero si 6 es mayor que 4 quiere decir que el espacio está a la izquierda ahora si 6 eh, es menor que 4 es falso quiere decir que está a la izquierda ahora supongamos que yo elegí el 8 y tengo el 10 el 8 es menor que 10 o sea si el, la posición que puso el usuario es menor que el espacio, que la posición donde está el espacio, lo que quiere decir es que la posición está a la izquierda. O sea, el espacio lo tiene a la derecha. Y si la posición que ingresó el usuario es mayor que el espacio más cercano, quiere decir que estamos en la, en la que el espacio está a la izquierda. No sé si me explico. Es como, es como lógica. ¿Sabes qué podríamos Porque hacer? Acá para que lo vean un poquito mejor, eh, sería imprimir y cambiar la variable esa guardar, distance, guardar posición por distancia. ¿Que me la escriba? Claro, que lo cambias por distancia y, lo, y lo, lo corras al programa, así va a saltar bien. por mí ya lo entendí yo, ¿eh? ya me quedó claro cuando la explicación en el chat también hay un puesto que no entendían ese del guardar posición yo ah, hablo por mí nomás yo no... si quieren lo hacen. claro, el tema es que el, el, el, lo difícil en realidad no es el ejercicio de entender el razonamiento porque acá yo tengo un ejemplo eh, que lo veo pero no siempre va a ser así yo puedo ser que yo elija el 7 o elija el 2 por ejemplo el, el espacio más cercano está en el 4 pero, ¿cómo yo sé que si, si está a la izquierda o a la derecha? Acá porque lo veo, pero yo, por ejemplo, si yo hubiera elegido el 12, ¿cómo yo sé que el 10 está a la izquierda o está a la derecha? Porque yo guardo necesito guardar esta posición y después la comparo con la posición que eligió el usuario. Si yo digo que el número que yo, la posición que ingresó el usuario, es mayor que el espacio más cercano quiere decir que el espacio cercano está a la izquierda. Entonces, en base a eso, yo voy a tomar una decisión y de cómo correr. Y si en caso contrario, quiere decir que está a la derecha. Eso es lo que no creo que es lo que no entienden. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Si la posición donde está el espacio es menor que la posición que eligió el usuario, quiere decir que el espacio está a la izquierda. Y si, yo, eh, y si esto supongamos, yo lo. Perdón, era así. Si la posición que está el espacio es mayor que la posición que eligió el usuario, quiere decir que el, que el espacio más cercano está a la derecha. No sé si me explico esa parte. Esto es lógico, no voy con ejemplo ni nada, sino es para cualquier caso eh, que se pueda presentar. Sí, digamos que están midiendo la distancia en lo que sería el vector. De la línea. Claro En X Exacto, pero... En negativo, en negativo. pero ahí lo está comparando eh... Con un valor absoluto para igualar La, la comparación Las claro, la, la, la, la, la la la distancias generalmente Cuando nosotros vamos a comparar distancias Siempre se hacen con valor absoluto Porque las distancias son todas positivas Nunca son negativas las distancias Por eso siempre Acá estamos trabajando con una distancia Desde un punto a otro punto Que no conocemos Por eso son ponemos estas variable, No conocemos esos puntos eh, porque este este puede ser menor y este mayor o este mayor y este menor pero no deja de ser una distancia por eso no importa el valor que me dé yo utilizo el valor absoluto porque yo necesito saber la distancia que hay entre esos dos puntos buenísimo terrible lógica igual pero yo nunca vi que usáramos valor absoluto en la cantidad de ejercicios que hicimos y es que no son eh, o tienen, después... ¿o tienen lógica más avanzada o estuvieron con otro curso. No, <risa> yo estoy eh, estudiando para ser profesor de matemática y estas cosas las vemos, ¿viste? lo que es distancias entre dos ah, puntos y más la o la menos. Lo podés con, y un vector es lo mismo, un vector hace de cuenta que son varios puntos que almacenan información. Entonces lo que yo hago es medir la distancia que hay entre dos puntos y le aplico el valor absoluto. No importa si uno es mayor o otro es menor, ni tampoco importa el orden. Siempre va a dar la distancia que hay entre esos dos puntos. siempre claro, otro, otro nivel, otro nivel, claro. Y, claro, por eso no. yo lo entiendo así. Buenísimo. Entonces, yo tengo el punto, si el punto que tengo el espacio es mayor que el punto que me dio el usuario, quiere decir que el espacio está a la derecha. ¿Estamos de acuerdo eso? Por ejemplo, sí. si el espacio está en el 10... Y la, y la posición que eligió el usuario es el 8. ¿Dónde está el espacio? El, como el 10 es más grande que el 8, quiere decir que el espacio lo tengo a la derecha. Si yo pongo los números, uno al lado del otro, quiere decir que está a la derecha. Porque el 10 está a la derecha. Esta es la lógica que uso acá. Como yo ya sé que está a la derecha, según lo que está a la derecha, lo que voy a hacer ahora es... Sí. Y es menor posición en vector 2 lo que vamos a hacer es escribir exactamente lo mismo que hay en el vector vamos, voy a poner los índices esto que quiere decir si sí. vector 1 Pasó, dice el interrogador de no corresponde. Ah, porque no lo dimensioné. Bien, eh, lo que esto lo que, lo que estoy haciendo es que si I es menor que posición, en este caso sería nuestro I es 8. Eh, o sea, posición va a ser 8. Cuando el I esté en el 0, va a escribir la H. Acá abajo va a escribir la H normal. Cuando I esté en el 1, va a escribir el O. El L, el A, todo hasta que llegue al 7. Cuando llegue al 7, va a escribir la N. Ahora, cuando el I sea igual, yo necesito que escriba en esa letra. Entonces vamos a poner un si Y es igual a posición. Quiere decir que estoy en el lugar donde yo quiero poner la letra. Entonces... Vector 2 Va a ser igual Vector 2 Y es igual a letra Lo que va a hacer es que cuando estemos en esa posición Va a escribir la letra Y si no O sea, aquí quiere decir Si no es menor Y no es igual Quiere decir que es mayor Acá vector 2 Y va a ser igual a vector 1 y menos 1. Cuando es menor, va a escribir esto, exactamente lo mismo que tenía el vector. Cuando es igual, posición y i son iguales, va a escribir el carácter. Pero cuando sea mayor, o sea, la posición, o sea, el i, que en este caso va a ser 9, sea mayor que posición, lo que tiene que hacer acá es escribir lo mismo que tenía el vector. Anterior, o sea, en la posición I-1 Le puse I-1 Porque acá, por ejemplo, va a estar A ver si lo puedo Poner más para que se vea los dos puntos ¿Se ven bien los dos ahí, no? ¿Más o menos? Se ven, se ven Bien. O sea, vector I, ¿por qué? Porque o sea, yo iría al 0, 0 o sea, Lo que está en el 0 lo escriben en el 0 Lo que está en el 1 lo escriben en el 1 En el 2, en el 2, 3, 3, así sucesivamente Hasta el 7, 7 Cuando llega el 8 lo que va a escribir es Mi carácter especial, que yo ingresé Y cuando llega el 9 Lo que tiene que hacer es escribir lo que está en el 8 O sea, acá yo tengo el 9 Y tengo que escribir lo que está en el 8 Por eso agarro en el vector 1 Agarro el i menos 1. Agarro, el, estoy en el vector 2, posición 9, lo que tengo que hacer es escribir lo que está en el vector 1, posición 8. Por eso te i menos 1. Y así sucesivamente hasta que llegue al 19. Cuando estoy en el 19 va a escribir el 18. No encontré la forma de ver este último carácter, pero no me interesa. Porque este carácter no entraría, porque lo que va a hacer es desplazarlo y sacarlo del vector. No sé si me explico. Lo que está en el 19 va a escribir lo del 18. El 18 va a escribir lo que estaba en el 17 y así sucesivamente. Y si la palabra Entonces, que te ingresa es exactamente de 19, ¿te sacaría también la palabra? Exacto, te saca la última letra El último carácter lo quita Porque está desplazando todo Y nuestra matriz es de 20 Entonces la última, la que está en la posición 19 No la va a escribir Solo va a escribir hasta la 18 Porque desplazó todo Bueno, igual cumple con el ejercicio sí. Es que es así, porque el, te dice que el vector es de 20 No dice que, que, que tenga toda la frase Porque si no vos claro. tendrías que agarrar la frase Medirla, crear un vector que tenga el tamaño de esa frase y después el vector 2 tiene que tener el tamaño de esa frase más 1, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que vos puedas ingresar todos los caracteres que tiene el vector 1, por ejemplo. Se te hace un poquito más... Porque no, o sea, habría que agregar una condición más, capaz, o dos, pero nada, no, al pedo. Con esto ya cumple lo que pide el ejercicio, dice que el vector es de 20. Sí, igual tampoco te vas a poner tan sofisticado para un programa que es solamente... Aprendizaje de lógica <risas> Exacto, es solamente para no, lógica Ahora, claro. si estamos acá yo, yo elijo el 6 Lo que yo necesito es que el, Que este me lo ingrese en el 7 O sea, en la posición que sigue O sea, que acá pondríamos sí Y sería Menor que posición, o sea, menor o igual Porque hasta el igual tendría que escribir eh, Entonces En vector 2 lo que vamos a hacer es escribir Lo que está normal, lo mismo Vector 2I Va a ser igual a vector 1 I eh, Vamos a escribir exactamente lo mismo Hasta el 6 Por eso menor o igual cuando esté, sí si y es igual a posición más 1, entonces el vector 2 y lo que vamos a escribir es la letra que ingresó el usuario. Y si no, o sea, lo escribo a la derecha, y en el 8 tendría que escribir lo que estaba en el 7, o sea, lo mismo, lo mismo que este. ¿Es lo mismo o no? No, no es lo mismo. O sea, sigue escribiendo, claro, pero cambia igual, cambia esta condición. Que en este es menor igual, y en este solamente es menor, y solo si es igual escribe la letra. Acá lo que va a hacer es cuando la, sea igual a la posición más 1. Y si no, va a seguir escribiendo el vector normal. Y con eso creo que estaría. Si no me equivoco. Si no me equivoqué en nada. Y mi lógica funcionó. Debería escribir el vector. Escribir sin saltar. El vector 2. Y... Impara, perfecto, a ver, vamos a probarlo, hola mundo cruel en la posición 8, vamos a probar primero, variable no indefinida, la i, perfecto, nunca definiste la i, que bueno, sí, eso que la usaste más que la mierda, <risa> Hola, mundo, cruel. ¿Qué variable no definí? Contador, perfecto, ¿viste? <risa> Eso por querer hacer las cosas rápido, ya está definido. En vez de un carácter, vamos a poner el mismo. Y la posición 8 ¿no? Y dice que se va fuera de rango en la línea 37. Porque se va al menos uno. Si sí, es menor que posición, no. o sea, ah, guardar y. ¿En qué, qué hora guardaron guardar y? Guardar y era la posición, la posición vacía. Uh -huh guardar claro, posición de la, la posición distancia vacío. y guardar ir a la posición claro. ah, esto me lo toma como verdadero y esto verdadero ah, porque pasa acá, esto está mal este está mal acá está mal, acá es esto lo que está mal eh, puse mal lo sí, o sea, primero tendría que ver si es igual Si es igual, después si es menor... Eh, para... ¡Ay, se me perdieron! Acá, primero si es igual. Si es igual, este va a ser... Eh, letra y este va a ser vector 1 y una vez que esté en el vector 1 ahí si es menor si no es menor tiene que ser mayor ¿No? si es igual hacer esto, ah y acá tendría que ir un si no, qué boludo, si no va a hacer esto, ahí está, si es igual va a escribir la letra y si no, ya acá está, ahí está, eso era, ahí, pues faltaba el si no, va a escribir hola mundo cruel, o sea hizo lo que, lo que hizo lo que está en el ejercicio, ahora eh, vamos a corregir este de acá, lo mismo, vamos a hacer si es... Ah, a ver, vamos a probarlo, pero con el size. Eh, hola, mundo... Roll. Vamos a poner el mismo carácter y vamos a poner la posición size. Y exactamente el mismo problema que en el otro. ¿sí? Y es igual, igual a la posición para X. Para Más uno Entonces Esto escribiría Acá Si no Haría esto eh, Sería Menor o igual Si es menor o igual Tiene que escribir El vector 1 En la posición y Si no me equivoco Si es igual Escribe la letra, si no, si es menor igual y si es mayor. ¿Está bien? ¿No? Lo puso a la derecha, del 6. Sí. O sea, en el anterior, de la, de la letra, o sea, lo que agarra... Uy, acá está, lo que agarra es la letra si el espacio menor está a la derecha quiere decir que el carácter lo va a poner a la izquierda de la letra D ahora, si el espacio menor, en este caso, está a la izquierda lo que va a hacer el carácter es ponerlo a la derecha de la letra U yo calculo que con esto, por eso dice esto que está acá no sé si me, me entendieron esa parte Acá, dependiendo de la posición que esté, el lugar que vas a seleccionar, digamos. Por eso lo claro. puso a la izquierda. Exacto. Pero diría a la izquierda del carácter. Por ejemplo, si como yo elegí la U, lo que yo quiero es que esté a la, a la derecha de la U. Y como elegí la D, quiero que esté a la izquierda de la D. Por eso lo puso acá. Creo que básicamente es por eso. Eso es lo que hizo acá. Como el, el espacio más cercano está a la izquierda, lo que hizo fue ponerlo a la derecha. Sí, en para casa. mí está perfecto, está cumpliendo con todo lo que plantea la ejercicio eh, Hola mundo eh, vamos a poner lo mismo Pero en el 8 Entonces acá lo puso A la izquierda de la letra D y En este caso En el otro lo puso a la derecha de la letra U Yo creo que Si lo interpreté bien Porque lo que no me cerraba era esto Esto era lo que nunca me cerró Como, eh ¿Qué significaba esto? Yo calculo que es el por eso. Porque dice se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Pero dice que si la letra, o sea, si lo pones en el carácter, está ocupado, digamos, el espacio está ocupado, que directamente la ponga o que ya está ocupado. Sí, eso es lo que habría que Bien, hacer, bueno. es que es un solo condicional iría. Por fuera, eso, Entonces, lo pone por fuera y listo. Eh, no tengo que ponerlo todo dentro de esto no te lo toma como por fuera en no tendría caso, que en el caso de... el... si vector eh, no tendría que ver eh, si o sea lo que tendría que poner acá es un condicional en donde eh, si vector posición ahí está si vector 1 Posición Es igual a esto Entonces lo único que va a hacer en esto Vector 1 Posición Va a escribir La letra Y aparte El i lo vamos a igualar en 20 ¿Para qué? Para que se salga del ciclo Y si no ...que haga todo lo que nosotros habíamos hecho. ¿Me explico con eso o no? Sí, tiraste, saliste del, del ciclo directamente. Tiraste. Claro, lo que hago primero es que si el que la posición que eligió el, el usuario... ...en esa posición justo hay un espacio vacío... ...lo que tienes que hacer es poner la letra y salir del bucle. O sea, ya no va, no va a hacer más, más comparaciones, no va a hacer nada y lo único que hizo, ah, es eso para acá iría un para porque no no, acá sería un j porque no puedo usar un j de 0 hasta 19 hacer y vector 2 y sería igual a vector 1 y, o sea, primero lo que hago es cargar el, el vector en el vector 2 Y en vector 2 Lo que haría en esa posición Como es un espacio, lo que va a hacer es añadirme la letra Directamente Solamente entrar al espacio y añadir la letra Por eso acá lo, lo tengo que cargar al vector 2 Porque si no, solo lo único que haría en el vector 2 Es escribir la letra y todo lo otro quedaría vacío Entonces, por eso hice este para dentro de este sí Para que me cargue el vector no pongo la letra y acá sí Y va a ser igual a 20 Y tendría que declarar J uh -huh. Y con eso ya estaría Entonces vamos a elegir un espacio Sería el 0, 1, 2, 3, el 4 O sea, vamos a ponerlo en el 4 Debería de funcionar ¿Qué pasó con vector 2, 1? Si sí, vector 1, posición, está bien, es igual a espacio vacío Lo que tiene que hacer, todo lo que está en el vector 1 Descargarlo en el vector 2 Una vez que termina La letra la tiene que poner En donde está el espacio vacío Y terminar el bucle ¿Y por qué me sale Que la posición no está inicializada? A ver Un 0, 1 2, 3, un 4 no, me sale que está vacío. Claro, me escribió la H, pero la O no. Me lo hice pasar antes que se te rompiera el código. Ah, qué boludo, es eh. J, J. Claro, no, perdón, era el... el, el eh. Claro, yo puse el I, solamente me va a escribir el, el primer carácter y todos los otros no me lo va a escribir. Ahí está. Te quedaste con el I. Claro, le puse el i en el vector acá, tenía que ser la j, porque yo estoy usando otro para con una j de índice. Entonces, los vectores, tengo que usar el índice del para, no, no el para este. Porque si no me lo va a hacer una sola, viste que me escribía la h y la otra no me lo escribía. Ah. Bueno, acá lo que hice lo mismo, o sea, le agregué que si llega a ser un espacio vacío, no haga nada y directamente agregué el carácter. Y si yo agarro y pongo, hago lo mismo, o el. Y lo hago en el 8, eh, me va a desplazar los caracteres. Dependiendo del espacio vacío y todo eso, eso, ya lo hicimos. Ahí está, con eso ya agregamos, en el caso de que si sea un espacio vacío, Ahí está copio los vectores y solo cargo la letra en la posición del vector 2 y salgo del bucle porque ya no necesito hacer más nada. No voy a hacer 19 veces esto. Lo hago una sola vez y rompo el bucle. Con esto yo puedo romper un bucle para. Lo que hago es, al ponerle un número más grande que hasta dónde va a ir. En el caso de que, por ejemplo, si alguno dice, bueno, esto va a ser la longitud, no sé, de una frase. Por ejemplo, nosotros sabemos que va a ir hasta la longitud de la frase, pero... ¿te parió? Y si nosotros lo, queremos, lo que queremos es romperlo, o sea, iríamos a la longitud de la frase, más uno. O sea, le damos un valor más grande, entonces cuando entra acá ya no, no lo va a hacer. Eso es para un ejemplo, por si hacen alguna vez un para con una longitud o con alguna variable, lo que único que tienen que hacer ahí es ponerle la variable, en este caso va a ser longitud frase, más uno. Vamos a usarlo como estaba. Y listo. Sí, con eso ya el código funciona Ah, es cierto que el, Esta huevada de coso No me va a recibir todo ¿Quieren que se las pase? Sí, yo después lo voy a sí, revisar sí. Igual hay cosas para mejorarle Pero no tenemos tiempo Porque ya empiezo mi clase Y yo me tengo Pensé que iba a lanzar no te... En <risas> <risa> Pensé que iba a alcanzar a dar matrices, pero este ejercicio se hizo bastante intenso. ¿Ese lo enganchaste en un coso o lo pasas por acá? Lo paso por acá porque no sé cómo enviar archivos acá.